Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Me había quedado divino este video, pero me olvidé de grabarlo y ahora lo estoy regrabando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que estés escuchando este video de Me Causa Mucha Gracia. Eh, nada, me, qued... me había quedado perfecto y me olvidé de poner a grabar. Ahora sí lo estoy grabando. Bueno. Eh, ya sabes, me ves vestido todos los días igual, porque, porque yo grabo todos los videos en un solo día, este es mi uniforme, digamos, bueno, eh, vamos de una vez con Saturno en Sagitario, en esta clase número 102, te recuerdo... Unite a nuestra comunidad de Telegram, t.me barra curso de astrología. Ahí vas a encontrar cómo practicar esto que aprendes a diario. Eh, ahí vas a tener trivia. Somos una comunidad de casi 600 ya. Tal vez en el momento que escuches este video seamos más de 600. Eh, eh, ahí vas a encontrar todas las tardes o noches, depende de dónde nos estés escuchando, un chat en vivo, un video, un chat de video en vivo en el que eh, se habla de astrología, ¿Para, qué? para que en un año puedas ser astrólogo. Y lo más lindo de esto, ¿sabes qué es? Que es fácil de esta manera, que es entretenida, que es divertida y que es Completamente gratuita. Así que si no sos astrólogo antes de noviembre del 2022 o de diciembre del 2022, pues termina a finales de noviembre, es porque no quisiste hacerlo. Así que, eh, nada, de vos depende, te estoy tirando la pelota a tu cancha, en metáfora futbolística. Eh, vamos ya de una vez, así no se hace larguísimo con este eh, Saturno, Saturno pasando por Sagitario, tres palabras claves positivas para Saturno en Sagitario, son independientes, son francos y son lógicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos te encontrás con una carta natal, estás estudiando una carta natal de alguien que tiene Saturno en Sagitario, o tu propia carta natal puede tener ese Saturno en Sagitario, va a ser una persona independiente, va a ser una persona franca y una persona lógica. Pero también dentro de él conviven tres palabras claves negativas, son sombras indecisos, ingenuos y orgullosos y entonces vos decís ¿cuál le digo? bueno, eso va a depender de otros factores eso va a depender mucho de las combinaciones astrológicas que tengas ese Saturno, pero acordate las seis energías van a estar dentro de esa persona ya vas a aprender cómo combinar esas energías y cuál es la que pesa más Dentro de cada uno. Bueno, ya está. Dejo de compartir la pantalla. Ahora sí, te invito a que no te pierdas el video de mañana. Mañana Saturno en Capricornio, en su domicilio. ¿Qué queremos decir cuando decimos... Eh, a Capricornio lo rige Saturno o Saturno está en su domicilio cuando está en Capricornio que la persona que tiene el Sol en Capricornio todas las personas nacidas entre el 21 22 de diciembre y el 20, 21 de enero tienen Sol en Capricornio y esas personas tienen una personalidad muy Saturnina aunque Saturno no esté en Capricornio pero mañana vamos a ver qué pasa cuando una persona nace con Saturno en Capricornio. Chau, hasta mañana. ¿Nos vemos mañana? Claro que sí, como todos los días. Chau.